Muy buenas a todos, yo soy Bustanario, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rastro, Y os traigo la update que va a caer el 3 de septiembre, ya os estáis viendo los nuevos monumentos para ver tres variantes, podremos comprar los barcos aquí porque ya no van a spawnar en ningún sitio, así que... Tened cuidado con eso, ¿vale? 200 de scrap nos va a costar el barco pequeño y 400 el grande, ¿vale? Solo lo podemos comprar en esta tienda. Repito que no vamos a poner más en el mapa. Luego, ¿qué más podemos comprar? Boston, pues muy fácil. Podemos comprar todo el equipo de buceo. Podemos comprar el nuevo kayak o canoca como queráis llamarlo. Y el nuevo remo. Aquí lo tenéis en pantalla. Este nuevo kayak nos va a dejar un máximo de dos personas y para poder manejarlo básicamente le dais al w y con clic derecho e izquierdo seleccionáis los brazos vale nos va a costar 20 de investigarlos, investigarlos 35 fragmentos de metal 600 de madera y 100 de tela y en 30 segundos lo tendremos luego el remo, pues lo mismo pero más barato, 15 fragmentos, 200 de madera y un metal blade que es componente en 30 segundos y nos va a costar 20 de scrap. Y nada, aquí lo tenéis en pantalla, ha llegado el monitor de recursos, ok, este pequeño bichardo nos va a decir cuándo se nos va a disponer la casa, cuándo nos falta recursos y básicamente nos va a costar 5 de alta calidad, es de nivel 1 de la mesa, en 30 segundos no tendremos y 75 de scrap para investigarlo. Y nada, seguimos con las mesas, ahora las mesas de investigación se pueden coger con el martillo, flipas. Han cambiado los niveles de vida y lo tenéis bastante, bueno, por lo menos en las dos primeras es igual, ¿no? en los dos primeros niveles las podemos reparar, nos va a quitar scrap, ojito ahí, eh, así que tened cuidado. Y nada, esto es todo, espero que os haya gustado, os habéis suscribido, dejad vuestro like, comentar si os ha gustado esto y qué os parece que estén los kayaks nuevos y que ya no haya botes por ahí. Si queréis probar todo esto os podéis meter en el staging branch, os descargáis el cliente y os metéis en Steam y lo probáis. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, adiós.